¿Cuál es la situación con usted y, y esta propiedad que se construye aquí, donde tenemos información que la Junta de Vecinos de esta localidad, Doralpar, se opone a que sea de tres niveles? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que eh, nosotros comenzamos una, una litis, producto de una arbitrariedad que se cometió, puesto que nosotros, habíamos, nosotros teníamos un acuerdo verbal, de, en relación a lo que, a lo que se, a lo, a lo que, a la oponenda que ellos tienen. Yo tengo todo lo que tiene que ver con permisología de ayuntamiento, tengo mi licencia de obras públicas para construir lo que estoy haciendo, que es mi casa. Entonces, ellos es, eh, vinieron abruptamente, con, utilizando la seguridad de aquí. Eso fue el 9 de septiembre de este año. Y ellos eh, se presentaron con una turba sin ninguna justificación, sin ninguna previa, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Notificación. En el momento que yo estaba vaciando la losa del segundo nivel, un ejemplo, tú, la losa. Yo estaba vaciando. En ese momento ellos querían que yo detuviera la construcción. ¿Cómo voy a detener una construcción cuando tengo cuatro camiones parados que son hace una suma extraordinaria de dinero? Entonces, luego vinieron y me, y, me, y, me, y me obligaron. Yo cedí de manera eh, mansa, porque somos gente de paz. Yo cedí y procedimos nosotros a establecer, a, a demandar por el acto de barbarie que ellos cometieron. Demandamos eh, a, ante el Tribunal de Amparo. Entonces, eh, prácticamente. Con todas las, los, los, la, las evidencias de que nosotros estamos haciendo las cosas, si hay alguien que está legal en esto, soy yo. Ahora, mira qué sucede. Mira qué sucede. Nosotros tenemos que enseñarle a cualquier lugar donde nosotros lleguemos que debemos creer en las instituciones. Lo que se está cometiendo en este lugar es una franca violación a las leyes de la República Dominicana. Yo no estoy fuera de la ley porque la ley me autoriza a que yo haga y termine la construcción. Yo tengo mis impuestos pagados del CODIA, yo tengo mis impuestos pagados del ayuntamiento, planeamiento urbano, yo tengo mis, mis, mis impuestos pagados en obras públicas y tengo mi licencia, y todo el proceso se agotó de forma normal. Ahora, ellos dicen que hay un reglamento dentro del, del residencial. Ahora yo te pregunto, ¿Qué reglamento está por encima de la ley? Si esto hubiese estado constituido En una ley de condominio En el momento que yo llevo los planos al ayuntamiento Simplemente no me lo ¿El aprueba ¿El ayuntamiento aprobó que fuera de Claro que sí Pastor, cuando usted compró el solar ¿Ellos no le entregaron los estatutos Donde dice que solamente se puede construir Una vivienda a dos niveles? Ellos, entregaron, ellos me entregaron el documento Ahora, cuando nosotros, nosotros llegamos a un acuerdo Lo que pasa es que ese acuerdo por causa de buena fe, porque yo lo que soy es pastor, y entiendo que así como yo digo las cosas y, y me apego a la palabra, por causa de buena fe yo no le exigía ellos que me... Que me o sea, yo le dije a yo, porque yo no estoy haciendo un tercer nivel, yo estoy haciendo una oficina, porque yo soy pastor. Una oficina donde yo me pueda retirar, donde yo pueda orar, donde yo pueda, o sea, y, y, y, y un acceso a la azotea. Eso es lo que yo estoy haciendo. Se mantiene, Pastor, eso, ¿la es, es suyo o es de él? Mío. El terreno de su propiedad. Mío. ¿Se mantiene entonces la decisión de construir el, el, el, el, el, que sean de tres niveles, pastor? Conforme a lo, que, a lo que me aprobó el ayuntamiento. Yo me apego a lo que me aprobó el ayuntamiento de, bueno. de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, y a lo que me aprobó Obras Públicas. Sí. ¿Cuál es su Simplemente, razón? Pastor Enrique Terrero.